La mente humana es todo un misterio y en ese laberinto de pensamientos, ideas y sensaciones puede esconderse muy discretamente un siniestro y perverso ser, que nadie puede percatarse de que existe hasta que es demasiado tarde. Son dominados por sus fantasías y las más escalofriantes pasiones humanas, convirtiéndose en un depredador que acecha en silencio a la vista de todo el mundo, esperando el momento indicado para matar a su víctima. Acompáñanos para adentrarnos en las historias más impactantes de asesinos cereales. Esto y mucho más podrás encontrar en nuestro nuevo podcast. No te pierdas las más increíbles crónicas de misterio, ocultismo y sucesos sobrenaturales, solo en Observador Paranormal. Óyenos, audio.